Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Y continuamos hoy con la lección número 9 No veo nada tal como es ahora Esta idea es obviamente la consecuencia lógica de las dos anteriores Pero si bien es posible que la puedas aceptar intelectualmente Es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya entiendes. Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. A la mente no entrenada, le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras. No obstante, eso no excluye el que la apliques. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios, o para cualesquiera otros. Cada pequeño paso despejará la obscuridad un poco más, y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturbiaban. Estos ejercicios, para los que tres o cuatro sesiones de práctica son suficientes, consisten en que mires a tu alrededor y apliques la idea de hoy a cualquier cosa que veas, sin olvidarte de la necesidad de aplicarla imparcialmente y la regla esencial de no excluir nada. Por ejemplo, puedes decir, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora. No veo este teléfono tal como es ahora. No veo este brazo tal como es ahora. Empieza con aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego extiende tu campo visual. No veo ese perchero tal como es ahora. No veo esa puerta tal como es ahora. No veo esa cara tal como es ahora. Hay que subrayar nuevamente que si bien no debes intentar incluirlo todo, tampoco debes excluir nada en particular. Asegúrate de ser honesto contigo mismo al hacer esta distinción. Es posible que te sientas tentado de enmascararla. Y nos dice David, esta es una lección inmensa de abrirse a la conciencia de que nada de lo que veo significa nada. Es una versión de la primera lección del libro de ejercicios, pero esta saca a relucir la idea del ahora y de que nada es visto o percibido verdaderamente ahora. Nos hemos acostumbrado a una idea del ahora y de hecho se nos está mostrando, se nos está guiando a la experiencia de que en este mundo nunca hemos conocido el presente, de que el presente no es un insignificante intervalo de tiempo disponible entre el pasado y el futuro. El presente es antes de que el tiempo fuera, y esa es la razón por la que no veo nada tal como es ahora. Estar plenamente presente es estar en la luz de los grandes rayos. Estar plenamente presente es revelatorio. Estar plenamente presente es la luz del cielo. Estos grandes rayos no están en la línea de tiempo y con toda certeza no están entre el pasado y el futuro que son lo mismo. También encaja con la lección previa. Solo veo el pasado. Durante años he hablado de pasado pasado y de el futuro pasado como recurso de enseñanza porque son lo mismo. No son distintos. Ellos, el pasado pasado y el futuro pasado Obstaculizan la conciencia de la luz. Es una lección de mucha humildad la del día de hoy. Es admitir que no estoy viendo realmente. Y es importante admitirlo si de verdad quiero ver con el ojo espiritual, con la visión de Cristo, el altar interior. Tal como leímos en el texto, en el capítulo 2, la sección 3, el altar de Dios, el cuerpo no es el templo, porque el templo es un altar, un altar interior, no es una estructura, no es un cuerpo, no es un edificio, no es una flor. En este mundo, a menudo se construyen aparentes altares exteriores, pero la lección de hoy los elimina. No veo nada tal como es ahora. Y esta lección nos orienta al altar interior, el cual es verdadera belleza. En la sección 3, llamada el altar de Dios, se nos señaló dónde se puede encontrar la belleza verdadera. No en lo físico. Porque Dios es belleza y Dios no creó lo físico. Así que tiene que ser que el Espíritu Santo Puede utilizar lo aparentemente físico, los símbolos y estructuras aparentes del mundo, para borrarlos, para eliminarlos. Y hoy empezamos con honradez, con sinceridad, mirando hacia arriba como un niño pequeño que extiende los brazos diciendo «Enséñame, enséñame el camino a la visión espiritual» la cual es mi herencia natural, la cual ofrece regalos verdaderos, los regalos que me fueron dados en la creación por mi fuente, Dios. Empezamos esta apertura al altar interior. Mientras miramos una vez más al mundo de la percepción, y admitimos con el centro de nuestro corazón que no veo nada tal como es ahora.